Hey, parceros, ¿vieron o no? Gracias por ver los videos, gracias por suscribirse, ya casi llegamos a los mil, bacano. Oiga, miren, estamos en el, estamos en el aeropuerto de Miami, que está allá. No sé si se alcanza a ver, que ya dice Miami International Airport, Wilcoxfield. Bueno, es que en uno de los videos, Pacho, un amigo, saludos a Pacho si está en este video, dijo, oiga, muestren los videos cómo salir barato a los aeropuertos. Entonces vamos a comenzar por acá, vamos a mostrar cómo salir barato al aeropuerto de Miami que pues lo primero que hay que hacer es, nos toca ir, bueno, esto ya se los he mostrado, ¿no? Bueno, pero yo sé que hay mucha gente nueva eh, y en la pandemia esto se sí hacía gratis, pero no, ya toca pagar. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a coger el Miami Mover, que es el trencito que lo saca como a uno del aeropuerto de Miami. donde se rentan los vehículos, donde se rentan los coches, bueno, como le digan, en un país. Entonces, eh, tomar el, el, el Miami Metro Motor, que se ve allá al fondo. Si se alcanza a ver, espero que sí. Allá salen los rieles, entonces está el fondo. Lo vamos a tomar y ese nos va a llevar hasta donde se rentan los vehículos. Entonces, allá eh, nos, vamos en, nos vamos a salir en el Metro de Miami. ¿Ok? Que no, pues sería lo más barato. Porque un Uber desde acá, lo más barato son como 15 a 20 dólares. Porque pues en Miami todo es muy lejos. Y yo he tomado Uber desde acá hasta sitios cercanos y son 18 a 20 dólares. En cambio, pues en el, en el metro, vamos a ver cuánto nos cuesta. Creo que son 2.50. dólares 50. Bueno, entonces vamos a ver cuánto nos cuesta salir barato del aeropuerto en Miami. Allá viene el... Allá viene... El Miami Mover, Allá viene el métrico este. Que nos va a llevar hasta. Donde se rentan los vehículos. Ahí viene. Y pues vamos a tomarlo. Porque toca tomarlo por esas puertas. Lo más seguro es que llegue a este lado. Por donde viene. A ver. No cambia de lado. Si sí, bien cambió de lado. Voy a llegar por aquel lado. Entonces. Bienes. Vamos a esperar. Vamos a tomar. Por favor, den el paso a los pasajeros que desembarcan. The train is approaching. Please give way to the embarking passengers. Esperando. Te de esta línea. Ya, los pasajeros con maletas y. Esta es la estación del aeropuerto. Por favor, tome todas sus pertenencias y tenga cuidado al salir. Alguien dejó ahí el pronunciado. Esto ya estamos en este, este como diría, las misiones, las misiones gratis. Este es gratis hasta la hasta el otro hasta el otro punto. Acá no se paga nada de de aquí al aeropuerto de Miami hasta el centro de renta de vehículos, entonces. campo de gol, es decir, el cherato. Este, creo. No les puedo decir de seguro, pero bueno. Me parece que es el cherato, pero pues se ese campo de golf Ahí es donde se renta ese edificio que se ve donde cuando uno renta vehículo alguien y lo recoge. Listo. Entonces ya lo bajamos de del Metro Rail, perdón, sí, el Metro, no, este es el qué, el Miami Moodle, este es el Miami Moodle, y los jugar del Miami Moodle, que ya les dije, es gratis, y entonces, llegamos a este punto, llegamos a este punto donde les decía, allá, sí. ya se los he mostrado, creo, Allá es donde cuando se rentan los coches, los vehículos, los autos. Uno va para allá y no lo reclama. Allá está el edificio. Allá se llega el edificio. Y acá nosotros vamos a ir. Para. El metro rail. Que es en el que nos vamos a ir hoy. El trail rail fue el que tomamos la vez pasada. Si no han visto el video. Chévere. Vamos. Vamos a tomar el metro rail. Que es el que nos va a llevar hasta el hasta el downtown de Miami entonces allá por esas corticas vamos a salir por allá por esa cortica salimos por allá por allá salimos y vamos a comprar nuestro etiqueta. en la pandemia esto se podía hacer gratis no puede irse desde aquí desde el aeropuerto hasta el centro de Miami como nos gusta al garatín <risa> pero bueno, vamos a ver cuánto cuesta cuánto está costando creo que son dos dólares pero bueno, es mucho más barato que los 20 dólares que cuesta el Uber. Ahorita miramos cuánto cuesta el Uber de aquí hasta downtown. Entonces. Estas son las del las drive rail Que creo que es el tren. Ese fue el que tomamos la vez pasada. Y aquí compramos aquí se puede comprar los tickets para el para el metro rail Entonces vale dos miren, cuesta pues dos veinticinco el cuesta $2.25 el cuesta dos, 25 el, cuesta dos 25 el ticket A ver, si les puedo grabar toda la, a ver si les puedo grabar toda la compra ya lo pueden pagar con una tapa bueno, ah, yo había bajado una aplicación de estas pero bueno, la idea es mostrarles hoy cómo comprar entonces y venga, me devuelvo y les muestro entonces, ¿lo vamos a comprar no voy bueno, en español porque la otra vez puse un video en inglés del celular y todos me no regañaron español, entonces comprar eh, comprar una tarjeta Easy o un boleto. Vamos a comprar solo un boleto. Entonces, Easy Ticket es para. ¿verdad? Nosotros queremos comprar solamente un viaje. Entonces, esperen, a ver, regresemos. Los pases de un día y siete días. Un boleto de un día cuesta 5.65. Compremos ese porque tenemos que volver seleccione cuántos boletos de un día desea comprar uno entonces vamos a meter la tarjeta ok oh, Escribir un código postal pueden poner el desbotel cuando vengan y de Autorizando transacción. Y ahí salió nuestra tarjeta. Acá la recogemos. Listo, tenemos nuestra tarjeta por hoy. Por todo el día nos costó $5.65. Nos costó. ¿Qué? Si, sí, nos costó 5.65 Ahora tenemos que ir a coger la línea naranja Que es la que nos lleva al... Ahora tenemos que ir a coger la línea naranja Que es la que nos lleva a... ¿a dónde? Al centro de Miami Entonces guardemos la tarjeta Y vámonos con nuestro etiquete Y ya miramos cuánto, cuánto está el Uber de aquí al centro A ver cuánto nos ahorramos entonces ponemos la tarjeta acá Y pasamos Estas escaleras Ya viejas conocidas de nosotros Los que estás en el canal hace rato Las han visto Ahí está el Metro Rail Nosotros tenemos que coger la línea naranja. Entonces vamos a preguntar si este es el que va para. Esperan. Hola, si este es naranja. Este tienes que tomar. Naranja es este va para el downtown? Sí, es bueno. Gracias. Nos dijeron que esta sí la línea naranja. Normalmente ah, la pantalla está apagada ahí, pero ahí dice para dónde va. A calzón, vamos a ir a, a ver la, la otra pantalla. Están apagadas. raro, porque normalmente están indicando si va para el norte o para, se llama northbound o southbound nosotros vamos tenemos que por la línea naranja que es la que lo lleva uno al, al downtown están apagadas que dice acá entonces la línea Naranja para entonces y el centro de, de Miami vendría siendo este como un el centro briefle Vizcaya, por ahí es el por ahí es el centro y cuando está el sur es cuando viene pues en dirección contraria ¿no? bueno parece que estamos vamos a sentarnos. pero que dice que sale a las 8 creo que dice que sale a las 8 y 11. entonces bueno sentémonos y a ver qué tal nos va bueno, póngale cuidado, si fueron 5.65 los dos viajes, o sea que cada, cada viaje nos salió a 2 dólares y medio, más o menos, ya va a arrancar Las, las líneas del tren por ahí llegamos se acuerdan que hicimos el vídeo la primera vez que cogí el tren pues estuvo muy chévere también me pareció barato y bueno es mucho más barato que el carro las pistas del aeropuerto qué cantidad de basura ellos los están en miami si pensaba ir a hacer playita Está nubado y con la alerta de huracán complejo. Miren, el 16 de diciembre se presenta Carlos Vives en el Hard Rock de, de Seminola, aquí arriba, en, es como en Hollywood, es como entre Miami y Forno, de la que se llama Hollywood. Ahí queda el casino del Hard Rock, ahí, ahí hicieron la Fórmula 1 que pues se a presentar Carlos Vives. Bueno, creo que vamos a llegar a nuestra primera parada, nuestra estación. la primera situación sí, ¿eh? esa es la avenida cuando uno renta ah, un carro por esa avenida es que uno sale y entra ahí al al rental al car, al renta car center por ahí es nuestra primera parada super importante hay wifi gratis dentro del metro entonces otro punto para el metro. Entonces vamos a mirar cuánto nos cuesta el Uber. Ya me conecté el wifi gratuito de acá, no, espero que se el que ver ahí en la cámara. Pero miren, el Uber desde sí. el aeropuerto hasta ahora hasta donde vamos cuesta 24 dólares. Este nos costó 5 dólares la el pase diario en metro. Entonces, ahorro, amigos. Ahí salida barata al aeropuerto de Miami. Gracias. you. esta va a ser una verdadera de las zonas más calientes acá cada No de acuerdo que lo dicen ahí varias películas. El man Severo flow. Severo flow. Severo flow. Severo flow. el miren ahí uno va la I-95 hacia el norte o hacia el sur y para allá se agarra para la playa para el otro lado o sea la I-395 creo o la i 195 y va para la para el este hacia la playa miren otro canal y esa es nuestra estación ¿Sí? ¿Listo? Parceros Listo. Bueno, yo sigo con las gafas empañadas, pero yo creo que en la lente los limpié bien. Ya llegamos al Brick City Center. Ese también va por aquí por dentro de Miami con la misma tarjeta lo pueden usar miren, si vieron cuántos, unos 2 dólares y medio póngale eh, salir del aeropuerto de Miami hasta el downtown de Miami estas escaleras estas escaleras como las del aeropuerto, son un poquito de vértigo, son bien empinadas DRIVELESS, live a Para que maneje menos Digo más, para que no usen tanto el carro Uf, porque es que en Miami los trancones, ustedes no se imaginan El mierdero que se hace Ah bueno, ahora cuando vayamos de regreso al aeropuerto Si acaso les meto una tonita de esos trancones tan hijo de puercos que se hacen Bueno, esta está menos empinada y más cortica Y ya, eso fue todo, no fueron más de 20 minutos, venir del aeropuerto al, al centro de Miami. Listo, ahí salimos, y se sale por esa puerta, y listo, estamos. Yo estoy en Miami con saco, con chaqueta, pero bueno, esto fue, no fue planeado así. Pero ahí les mostré cómo salir del aeropuerto de Miami. Hasta aquí está hasta el centro. Ahorita voy a, ir a desayunar allá de ese Publix Café. Y allá hay un UPS que necesito ir al UPS. Y listo, ya estamos en el centro de Miami. A hacer vueltas y aprovechar las horitas que tenemos acá. Bros, gracias por ver el video. No olviden, suscríbanse, no sean malitos. Denle like y suscríbanse, porfa. No sean malos, ya casi no moren. Gracias por ver el video. Chao. Chao, Bros, gracias.